Buenos días, soy Manuel Gracia, propietario del criadero de presas canarios Irema Curtoc, en Tenerife, España. Eh, ayer me llamó un amigo por teléfono al que conozco hace muchos años y hemos hablado con alguna frecuencia a lo largo de esos años con respecto al perro de presa canario, la cría, la selección, el prototipo racial, lo que yo estoy planteando siempre entonces él me dice me dijo eh, que ¿qué es lo que más me preocupa a mí como criador de presa canario bueno pues de cara al futuro me dice a mí bueno de cara al futuro pues nada vivir el presente con un proyecto claro porque si no no hay futuro o es un futuro incierto entonces yo le hablaba de la coherencia, ser coherente. Cuando hablamos, por ejemplo, del, del perro de presa canario y del estándar, del comportamiento, pues yo le decía que es muy importante el, el, el prototipo racial, lo que se llama el estándar eh, del animal, pero siempre tenerlo clarito, siempre, no cambiar aquello que me decía... Eh, bueno, que dijo en, en, en una carta que me, me mandó hace muchos años, que está incluida en mi libro del 91, Clemente Reyes Santana, no cuando hablaba de Manuel Martín Betancourt, del club y tal, dices es que están adaptando el estándar a lo que les va saliendo. Hombre, porque no tenían los conceptos claros, pero también eran unos años difíciles porque se estaba empezando. El mayor problema es cuando van pasando los años y más años y sigue habiendo esa, esa falta de constancia en los planteamientos, en el proyecto Raza. Eh, eso es muy triste, es muy triste. Y entonces, claro, van pasando los años, van pasando generaciones de perros y estamos pues que si unos salen de una manera y otros salen de otra porque no hay realmente... Eh, una congruencia, ¿no? hay que ser consecuente con lo que uno plantea y llevarlo a cabo, no se puede eh, estar eh, improvisando todos los días a ver qué es lo que sale y, y a ver si esta vez funciona y eso es muy triste, o sea, eso eh, conduce pues entonces eh, el estándar de la raza mmm, a mí me da la impresión de que por más que insistimos en ello, no se tiene mucho en cuenta. Y voy a centrarme en, en las distintas tendencias que hay y que se han, se han metido en el perro de Presa Canaria. Bueno, se han metido, están aprovechando, como he dicho tantas veces, incluso en estos últimos vídeos. Eh, hay, hay personas que por cuestiones de tipo económico... Más que otra cosa, o sea, han descubierto que eso puede ser un medio de vida, un modus vivendi, pues criar presa canario, tengan o no tengan que ver con el perro de presa canario. Claro, esas personas al estándar, pues se las trae al pairo, o sea, que no, no se preocupan demasiado. Sacan unos perros de tipo presa y los presentan como perros de presa canarios y luego pues los van... Los van vendiendo, cosa que me parece muy bien. Cada cual puede vender lo que quiera. Criar y vender, si se los compra, pues me parece muy bien. Nada que objetar. Y a veces, pues a lo mejor sacan perros buenos o no tan buenos o malos. Entonces, claro, yo tengo aquí unos apuntes. Porque, claro, si, si, no, si no nos centramos... Eh, Va a ser bastante difícil, ¿no? Eh, por ejemplo, hay criadores eh, en la península, en España, y ya eso se ha ido extendiendo, como ya he venido denunciando durante años, de los pseudo presas canarios, que no son perros de presa canarios, aunque les llaman perros de presa canario. Vuelvo sobre lo mismo. Eh. <coughs> Atlas Asio, el criadero de perros de presa de tipo presa, que eso no eran perros de presa canarios este señor mmm, que ya murió ya murió y que en paz descanse, o sea yo no tengo nada ninguna animadversión, tuve nunca jamás contra esa persona pero simplemente voy a hacer un análisis como ya lo he hecho un poquito así por encima de esa persona. Entonces Asensio este señor de Madrid que criaba perros, que le llamó perro de presa canario, pero yo ya eh, en alguna ocasión lo publiqué, lo escribí que, y se publicó que eso no eran perros de presa canarios y por más que se empeñaran y aprovechaban el, el tirón del perro de presa canario, entonces acaban cruzaban mastín Napolitano con American Stafford, con American Pitbull sobre todo, y con alguna otra cosa que encontraban por ahí, y allí en Madrid pues sacaban esos perros. Los peleaban también, y bueno, y así le cerraron aquello, se lo precintaron, y al final acabó en la cárcel por razones que parece ser que no solamente tenían que ver con, el, los, con los perros y peleas, y peleas, sino por otros motivos, que no lo sé. Porque yo no sé exactamente qué es lo que ocurrió. A mí me llegó algo y estuvo muchos años en la cárcel y bueno, y luego salió y no sé si lo volvieron a meter la cárcel, no lo sé. Bien, entonces este señor tuvo seguidores. <coughs> seguidores, tuvo seguidores eh, y claro, mmm, estos seguidores, pues mmm, también empezaron a criar algunos de ellos, bueno, todos ellos que fueron más de uno y más de dos, pues le llamaban perros de presa canario nada más empezar siguiendo la escuela de Asensio. Y, y realmente eso no tenían que ver con, con los perros de presa canarios, no nada, era otra cosa, unos perros que sacaban ahí en la península, en Madrid y en otros sitios, en Castellón de la Plana, por ejemplo. Había otro señor que estuvo aquí hace muchos años. Y yo también le hablé, claro, y no le gustó. Además se me presentó aquí sin previo aviso. Cuando oigo ladrar a los perros, ese señor ahí plantado y con sus propias ideas. Y, y bueno, y en posesión de la verdad. Pero claro, eh, no hay que ser canario para criar presas canarios, sino... Mmm, Criar con perros que tiene orígenes en Canarias. No que yo estoy en la península, como lo he dicho tantísimas veces, o en Francia, o en Alemania, o en Estados Unidos, o en México, cruzo ciertas cosas, ciertos perros, y a eso le llamo perro de presa canario. No le llame usted perro de presa canario. El Dogo argentino tuvo eh, un origen, y no hay quien lo discuta, ¿eh? y, y cualquier cruzado de Dogo argentino ya no es, no es eh, Dogo argentino, será otra cosa. Un mestizo con dog argentino. Bien, entonces, eso eh, ha estado pasando y está ocurriendo, están criando como perros de presa canarios, que no son perros de presa canarios. ¿Qué ha ocurrido? Desde hace años, desde que empezaron estas personas a criar este tipo de perros, su tipo de perros, pues no se apuntaron al alano español porque podían haberse eh, alineado con el, con, el, con el alano español. Pero no, Asensio no estaba en el tema del alano español. A sus manos llegaron un perro, dos perros, de Tenerife, del doctor Umurube, el perro Guanche, y, y bueno, cuando estábamos en la primera fase. Pero él se quedó en eso, luego metió sus cosas. Y ya está, y punto. A mí no me visitó nunca ni, ni este señor, yo no sé, probablemente nunca estuvo en Canarias buscando perros de presa canarios, para nada, me parece que no, igual sí, pero me parece que no, quien vino fue otras personas de la escuela de, de, de Asensio. Bien, ¿pero se llevaron algo? ¿Compraron perros y se empeñaron en sacar perros de presa agrario. Pues yo digo que no, que sí, y yo tengo noticias de que algunos de ellos, pues, tuvieron relación con Sherak, por ejemplo, eh, amigo mío, que tenía ha criado perros, él nunca se ha llevado por el estándar, él nunca se ha llevado por el club, él no se ha llevado por nada, pero siempre siguiendo un poquito lo que se movía por aquí, pero nada más, eso fue todo. Y además el, los, las pretensiones de Chirac eh, pues no era el estándar ni nada de todo eso. Luego, bueno, se fue arrimando un poquito, eh, hablando también de selección, pero sin los conceptos claros, me parece a mí, al margen de que él sacara algunos perros de origen y de Magurto en buena medida, eh, ya lo he planteado últimamente, eh, pero que luego ha seguido sus derroteros a su manera y bueno, y ahí va. Entonces, claro, en la península, en la España peninsular, en la zona de Castilla, Madrid, principalmente, Asturias, empezaron con lo, lo del Alano y vuelta con lo del Alano. Y recuperar el Alano. Pero yo, ellos eran muy conscientes, esas personas, Carlos contier Alejandre, Manuel San Simón, eso lo saben, además son veterinarios, estudian veterinaria, tienen sus años, y saben que yo no estoy mintiendo. ¿eh? Eh, que los alanos se extinguieron y desaparecieron y luego, bueno, pues empezaron con lo de los alanos y, y asunto terminado y vuelta con lo de los alanos como si los alanos existieran se publicó un libro sobre los alanos hablando de los alanos poniendo fotografías de alanos y luego fotografías de los nuevos alanos que no tenían nada que ver y todo eso no tenía ni pies ni cabeza o sea, en la península había fotografías de Alanos y mucha documentación, con respecto incluso cuadros ¿no? de pintores famosos, del perro de toro, de los perros eh, que echaban a los toros, eh, de los Alanos, y bueno, pues eso, cogieron y dijeron pues Alanos. Bueno, aquí en Canarias se pretendió, ya lo he planteado muchas veces, aquí en Canarias se pretendió lo mismo, los del Club Oficial y de Gran Canaria también, cada cual por su lado, como que se estaba recuperando, que habían habido las, pro, las, las, las prohibiciones de peleas, pero que quedaron restos y después se, se decía que se estaba recuperando y eso fue por, en ambos bandos, tanto en Gran Canaria como en Tenerife. Eh, principalmente en Tenerife y los demás siguieron el ejemplo en Gran Canaria. Pero eso no tenía ni pies ni cabeza, lo mismo que en la península, en la España peninsular, no, te, no tiene ni pies ni lo ha tenido nunca, ni pies ni cabeza lo de los alanos porque estos son otros alanos otra cosa que le llaman alanos alano español, vale, muy bien eh, a mí me compraron intentaron mandarme alanos de eso que llamaban alanos hace 40 años que eso ni eran alanos, ni eran nada eran unos mesticillos ahí que no valían un duro ¿Eh? que no había selección, no había raza, no había de nada. Bueno, y entonces yo vendí con los años vendí perros a la península de presa de los míos y eso después allí se le llamó, cruzaron y se le llamó a lanos. No vamos a decir quién es porque lo podría decir tranquilamente. Y es más, por carta, por teléfono se me pidió también hacer intercambio de aquello de aquello con lo mío y claro eso no, yo nunca entré a ese trapo como se dice en términos taurinos, eh, porque no, yo tenía los conceptos desde mi punto de vista claros de lo que yo pretendía, que era el perro de presa canario por ser de Canarias, y eso era a mediados de la década de los 70, no antes, no antes. Eh, aunque yo tenía el Bobby la piba, como ya lo he dicho por escrito y en vídeos, constantemente el Bob y la Piba antes de irme a Venezuela. Luego regresé a Venezuela, lo recuperé y ahí empecé. Y la primera camada fue Bob y Piba en el 77. Luego Felo y Contamay y el, el Gruñón y todo aquello que ya se conoce. no Y hasta nuestros días. Pero yo nunca me he aprovechado de ningún movimiento, simplemente... Eh, en mi cabeza pues saltó esa lucecita, ¿no? se encendió esa lucecita del perro de presa canario, ese perro que yo fui descubriendo, como he ido relatando, que ya no existía. Por más que yo busqué, quitando en La Palma, no existía. Y en La Palma tampoco existían. Y ahí empezamos. Bien. Pero luego, en, en, en esas mismas fechas, fue lo de los alanos. En, en la península, en Castilla, sobre todo de Asturias y por ahí. Y sí, la parte de Burgos y eso. Entonces, claro, eso es el alano español. Entonces, estas personas que crían desde hace unos 20 años, 20 y pico, eh, pues le llaman no alanos españoles porque no se unieron a ese grupo. Porque no entraron en esos planteamientos, perros para los toros, para, para, para el campo, para el jabalí, todo eso, ¿no? Y se arrimaron, por la influencia de Asensio, pues a Canarias, cuando no tenían nada que ver con Canarias, su mentalidad, ni sus planteamientos, ni nada. Entonces, eh, ellos siguen con eso de los... pero sus perros no tienen nada que acrediten que son de Canarias, porque, por ejemplo... Los criadores de, la, de España, de cualquier parte de la península y de Canarias, que se afiliaron al club del, perro, del club oficial, pues pueden acreditar que sus perros sí son perros de presa canarios. ¿Por qué? Pues porque se nutrieron de perros que iban generándose aquí y de aquí se llevaron para allá y para el extranjero, para el extranjero. Bien, entonces esos eran perros de presa canario. Y los míos, aunque yo no pertenecía al club, pero no cabe la menor duda de que mis perros eran perros de presa canarios. Y de que de esos perros se suministraron todos los del club. Todos. Todos sin excepción. Porque es donde empezó toda la movida de los, del perro de presa canario. Los demás se fueron agregando, se fueron sumando, pero... Ahí está. Y si no, miren la página web mía, donde aparece aquel artículo extenso con las genealogías y faltan datos que se podrían aportar, faltan más datos, pero que es sobre lo mismo. ¿Cuál es el origen de los perros de presa canarios de Tenerife? Que de eso ha ido mucho con los años a Gran Canaria. bien Entonces, claro, esta gente de la península, de la zona de Castilla, de por ahí, no se unieron a los del la alano español, sino al perro de presa canario, sin ser perros de presa canarios. Lo cual no quiere decir que algún perro de aquí de las Islas Canarias haya ido a parar a sus manos, que me consta que sí. Pero la mayor parte de ellos no se han originado en Canarias. Y eso se, está, se ha estado exportando. Por ejemplo, Paul Meyer de Alemania con la influencia de Rudolf Severin, que lo he mencionado en el último vídeo, si no recuerdo mal, ayer concretamente, pues Rudolf Severin, para Rudolf Severin, que estuvo aquí en un par de ocasiones, y yo lo recibí aquí, me llamó Manuel San Simón y me dijo, mira Manuel, que yo con Manuel San Simón no había tenido relación, yo no tenía amistad, él me llamó por, por mi actividad y tal, igual, me dice, mira Manuel que va a ir por ahí un amigo, no, que estaba en su casa, en Madrid, el Rudolf Severin, alemán, que hablaba perfectamente español, que era un, una autoridad en perros, era un gran experto, y que si yo lo podría recibir aquí en Tenerife. yo le dije que sí, que no había ningún problema. Rudolf Severin vino aquí, pero no vino solo, vino con otra gente de Alemania. Pero él venía como experto, como entendido. Pero ¿cómo vino? Vino ya con ciertos conceptos que le había metido en su cabecita Manuel San Simón. Y Manuel San Simón, como yo publiqué en su momento, y lo digo con todos los respetos, no ningún tipo de animadversión, Y yo él estuvo aquí después, eh, estuvimos juntos, fuimos a Las Palmas de Gran Canaria, lo he planteado en, por artículos, eh, crónicas, diríamos, ¿no? Eh, y luego por vídeos. Entonces Manuel San Simón eso se lo metió en la cabeza de que estos perros eran de los alanos y a mí me lo dijo en el avión, ya lo tenía claro, no habíamos llegado todavía a Gran Canaria al, al parque Doramas, que es a donde íbamos, porque allí se celebraba una exposición canina de los principios, aquello todavía no tenía eh, entidad propia ninguna, bien y entonces pues yo le dije que no, que no tenía nada en el avión que esos perros de aquí, era una cosa nueva que estaba incipiente que se estaba empezando, que ya lo verás, le dije yo a él bueno pero ya Rudolf Sebrin vino con esos datos en la cabeza y ya no hubo quien lo apeara de eso y eso que yo aquí en Terife lo atendí estuvimos hablando largo y tendido porque él hablaba perfectamente español sabía de perros pero sabía de perros lo que sabía, pero no sabía de lo que no sabía. Pero él venía con unas ideas preconcebidas que se lo había inoculado Manuel Sanz Timón. Eso no es ni bueno ni malo, es una realidad que ocurrió así. Y luego en Gran Canaria también le presenté gente, que fuimos a una exposición y, y lo relacioné con personas de allí, y bueno y él se sentía en su salsa, pero con ideas preconcebidas. Claro, eh, Manuel Salcimón no estaba en el tema, pues no estaba puesto en el tema, que esto era algo que se estaba gestando. Y yo lo había publicado en mis artículos y apareció en el 91, pero, pero bien detallado. O sea, que eso no eran alanos, ni, ni tenía nada que ver con el pasado de los alanos, ni los perros de toro de la península, ni nada, todo eso. Pero a mí no me hablaba de toros, sino de perros de toro, sino de alanos. Bueno, yo intenté convencerlo, ante la evidencia, ¿eh? de que eso no tenía nada que ver. Bueno, pues no recuerdo si en ese primer viaje o en un segundo viaje, Paul Meyer venía con él. Era un muchacho joven. Venía con otra mujer. No lo puedo asegurar. Pero sí que es de la escuela de él. En buena medida, me parece a mí. Me parece a mí igual, estoy equivocado. Y quien vino también siendo muy joven era eh, este, ¿cómo se llama? El fam, eh, Baumgartner, Stefan Baumgartner. Bien, y este señor que luego vino aquí con, varias veces y venía con su, con su vestimenta de tirolés, con su cuchillo de monte aquí en la, en la bota. En fin, todo mucho carnaval, mucho carnaval, mucho folclore, foráneo, pero lo traían aquí. Bien, y entonces estas personas en Alemania, pues fueron divulgando estos conceptos. Pero no la realidad de aquí, sino, ¿a qué voy con esto? Pues que los alanos y los presas canarios y los Cadebow o perro de presa mallorquín, todo eso era lo mismo. Todo eso tenía el mismo origen. Pero eso, eso si no estoy equivocado, emana de Manuel San Timón de la época. Yo no sé lo que pensará al respecto Manuel San Simón hoy en día, o de hace unos años de esta parte, ¿eh? porque es un hombre mayor. ¿Mm? Eh, y habrá vivido otras experiencias. Y me imagino que será muy consciente de lo que aquí se ha estado cociendo desde el principio. Entonces, estas personas en Alemania, Paul Meyer, el concepto que tiene de Presa Canario es totalmente erróneo, no tiene nada que ver con el concepto que tenemos aquí en Tenerife los aficionados que acatamos el estándar. porque aún en el, en el Club Oficial del Perro de Presa Canario, aunque ellos se hayan inclinado por las, por las exposiciones, no hayan seleccionado por funcionalidad, no hayan seleccionado caderas, temperamento, pero sí que han seguido, o sea, han ido caminando, buscando eso que se describe en el estándar, aunque no lo se haya logrado, es que tampoco lo hemos logrado, ¿eh? nadie lo ha logrado de verdad, ajustarse al estándar. Unos vamos más, no solamente por la apariencia externa, sino comportamental. El comportamiento del animal como, como perro de guardia y defensa, como perro de ataque, que puede funcionar en la caza del jabalí, pero que eso no lo hemos criado para la caza del jabalí. Que quede claro, en Canarias no hay jabalíes, que, que, que cazar. Y las vacas bastas, en los perros de presa que nosotros estamos criando, aquí no han tenido que ver con las vacas bastas. Esto ha sido algo que yo recogí. Eh, que lo utilizaban en las entrevistas que yo hacía eh, algunas personas, pero que muchos de los que tenían perros de presa de aquella época, de las peleas, no tenían nada que ver con las vacas bastas nada lo de los perros de carnicero eso yo lo, lo aprendí en los, en los acuerdos y en las ordenanzas de Tenerife, pero ¿cuándo se perdió eso del, del perro de presa para los carniceros, como se utilizaban los perros de presa, que sí que se mencionan los acuerdos y en las ordenanzas de Tenerife y Fuerteventura. Bueno, pues eso quedó en el pasado. Lo que pasa es que uno, yo concretamente, que escribí sobre todo eso, porque nadie nunca había escrito nada al respecto, pues yo hablé de los perros de carnicero y hablé de todo eso porque eso yo lo descubrí en los acuerdos y en las ordenanzas. Pero realmente... ¿De mediados de los 70 para acá y en el tiempo de las peleas los perros se tenían y los seleccionaban como perros de carnicero? Pues probablemente no. Juan el Marchante, por ejemplo, que, que negociaba con... Era, que iba a La Palma y, co y compraba reses y, y ese era su negocio y eran carniceros. Yo hablé con un nieto de él aquí, que no sé si vivirá todavía, probablemente no, porque cuando yo lo visité era un señor mayor. Bien, pues yo le pregunté por el abuelo, de, de los perros y todo eso, y la señora, eh, no, sé si la, no sé si la esposa de este señor era la, la nieta o el carnicero, no sé, uno de los dos. Y ya, eso era cosa del pasado, yo les hablaba chino a estas personas, ellos no habían vivido eso. Fíjense, estoy hablando de hace, pues, eh, que, que esta gente, cuando yo los visité aquí en el mercado de la laguna, que eran carniceros, y estaban allí repartiendo carne, eh, expendiendo carne para, para la clientela pues ellos tenían idea ¿eh? y, y Polo Acosta no tenía ni idea de los perros de, de presa de carnicero y todo eso No, esta literatura, llamemos literatura porque yo lo obtuve de los acuerdos de los cabildos y las ordenanzas donde se habla que se autorizaba para los carniceros y tal, los tendrán atados con cadena y los soltarán para prender las reses eso pasó a la historia eso dejó de practicarse hace muchas décadas. De toda esta gente vieja, que yo mayor, de muchos años, que han muerto, ninguno de ellos lo había vivido. Entonces, el perro de presenario el enfoque que yo le di, era para como perro de guardia y defensa. Y, y los datos... Al menos en mi caso eran de esos perros y lo que hablaban las personas mayores como eran esos perros y entonces yo estoy hablando de mí, no estoy hablando de los demás, cada cual que hable de lo suyo con arreglo a sus conocimientos si es que los tienen, porque hablar de cosas que han oído o han leído a Manuel Curtó y luego la repiten pero mal y luego meten los, los ingleses y los perros de los ingleses como he contado en un vídeo ahí no que si venían los ingleses y ahí iban los canarios con los perros las perras en celo para cubrirlas con los perros de, de presa de los ingleses esas son historias que se han inventado sin conocimiento de nada ni siquiera con un mínimo de, de, de sensatez de reflexionar pero esto que estamos hablando es verdad ¿Qué saben ellos de todo eso? No había nada de todo eso. Los ingleses y los españoles, el reino de Inglaterra y el reino de España, que había comercio, sí, pero cuidado, que los factores que se establecían aquí eran generalmente católicos que servían a la corona inglesa, ¿eh? que eran británicos, irlandeses, de, de católicos, pero no, no anglicanos, de, de, Enrique, de Enrique VIII para adelante, que es cuando empieza el anglicanismo. Bien, entonces, claro, a lo que voy es que estos perros que se crían y que se venden, por ejemplo, eh, a quien se los quiera comprar, Paul Meyer ha comprado de allí, ha comprado aquí en Tenerife de la línea mía, ha comprado de, de John yan en, en Londres, porque yo no le he querido vender, porque yo aquí no lo, he recibido durante, no lo he recibido nunca. Porque una vez mi esposa, la madre de mi hijo, Valeria, de mi hijo Manuel y de mi hija Valeria me dijo que este señor había hecho un comentario no muy afortunado en contra de mi persona. Entonces, como relacionado con lo de los perros. Y entonces me lo comentó cuando estuvo aquí, sin previo aviso. Y yo le dije, yo a este señor no lo recibo para nada. ¿Cómo yo voy a poner a parir, hablando en plata, a un señor criador de pastores alemanes en Alemania y luego me presento de incógnito allí? Y quiero que me venda, si este señor criador de pastores alemanes en Alemania la esposa le dice, mira que este señor a ti te estaba criticando en las redes, y este señor con su pleno derecho eh, dirá que se vuelva para Tenerife, pero de mis perros no se lleva nada así que eso fue lo que ocurrió pero no solamente ocurrió con Paul Meyer ocurrió en aquellos años con otra gente tanto europea como norteamericana no muchos, pero sí tres o cuatro o cinco, no les he querido atender, yo personalmente eh, ponía por medio a Valeria, que hablaba inglés, yo no, ella hablaba hablaba y habla inglés, italiano, francés, chapurrea el alemán y el castellano. Bien, y se defiende de maravilla con, esa, con esos idiomas, yo no. Entonces a mí me quitan del castellano y del catalán y pff, entiendo algo porque estudié el francés y entiendo algo el italiano porque tiene mucho en común que tiene palabras del catal de, de, relacionadas con el catalán y con el, con el castellano, ¿no? Bien. Entonces, eh, estas personas no tienen el concepto de raza, el concepto de estándar, que a nosotros, a mí particularmente, me mueven. Todo lo que, desde que me levanto hasta que me acuesto, un día y otro y otro y un año y otro año, yo me acuesto siempre con los conceptos claros: el estándar, este es el modelo a seguir, eso es lo que yo tengo que conseguir como sea cruzando esta perra con aquel perro, el costillar, los maseteros, la cabeza, ¿eh? la línea dorsal, los huesos, el carácter, el temperamento, el instinto de guarda, y que en todos ellos esté metido el perro de ganado Majorero. He cruzado tres veces, me parece, con perro de ganado eh, tres veces con acierto, y, otra, y otro par de veces sin acierto, fuera todo. Entonces, eh, claro, esas personas... Pues lo que los mueve a la hora de criar son conceptos totalmente distintos. Y no se, no se preocupan si son estándar o no son estándar. Entonces, lo de lo que, los que yo veo de Paul Meyer, por ejemplo, que yo no tengo nada en contra de este señor, en absoluto, que no se malinterprete. Entonces, yo veo en los vídeos cómo trabajan los perros da igual, eso no es el perro de presa canario. Nada. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Eh, eso más bien es de trabajo tipo Malinua, tipo Pastor Alemán de línea de trabajo, poco más. Los robotizan, pero esos perros no sirven como perros de guarda tampoco, y el instinto lo tiene, no lo tienen. Y estos perros que se venden, por ejemplo, en Estados Unidos, y que ahora mismo hay un señor brasileño que estuvo aquí hace poquito, que lo he visto yo en los vídeos, señor rubio tirando pelirrojo, eh, cómo se llama, no sé qué, de la muerte, bueno, no. Este señor, pues, ha, ha comprado aquí y allá y acullá y habla de este y habla del otro y habla de un perro, una perra ahí que tiene bardina oscura con algo de blanco. Eso que tiene que ver con un perro de presa canario. Este señor va perdido. Este señor lo único que lo, lo, mueve, lo mueve es el deseo de vender, el deseo del negocio. A este señor la raza no le interesa. O sea, en, nosotros diríamos en, en, en un lenguaje un poco, un poco obsceno, se la trae floja. Él habla de los perros de este, le habla tal, incluso me menciona a mí, yo entiendo algo el brasileño, porque el brasileño y el portugués es lo mismo, casi lo mismo, y los españoles, y cuando somos de habla catalana, pues cogemos más que muchos que solamente hablan español, eh, o solamente español, aunque hablen inglés, porque hay palabras que tienen que ver con el catalán, palabras que tienen que ver con el español, y en fin. Entonces, yo lo escucho y habla del perro de este de un señor de Madrid, de los otros perros del otro, de Paul Meyer, de una perra o de no sé qué, un perro negro que tiene que ver con Manuel Curtó. ¿Pero 100% Irema Curtó? ¿Y qué selección? Porque yo respondo de los perros de Irema Curtó, selección Irema Curtó. Y yo no respondo de aquellos productos de perros que me han comprado a mí pero que han criado allá, porque ya la selección es otra. El, el afijo Cartago, que yo tuve varios perros de Cartago, de línea de trabajo de Düsseldorf, pastores alemanes, este señor respondía de sus perros. Y no todos eran buenos, porque yo le compré unos cuantos a lo largo de los años y algunos los tuve que desechar. No daban la talla. Ahora lo que me dijo él en, en una ocasión. Eh, usted quiere, a través de una intérprete alemana, en Alemania, usted quiere perros con todas las garantías, Compré a partir del año con radiografía, con certificado, eh, ya que el perro tenga una escuela, el subjununo mínimo, y usted ya sabe más o menos que tengan, tenga unas garantías, pero gastes el dinero. Y yo compré perros en aquella época, estoy hablando de hace 25-30 años mínimo, eh, millón y medio de pesetas por un semental y al cabo de pocos años otro millón y medio de pesetas, perras adultas también, una que la compré en Holanda, eh, que era de la, del criadero de Hausaña eh, de la señora Negrete Smith, que me costó mi dinero, la perra Soli, y le compré al señor Babylon una perra que no era de trabajo netamente, pero que era una muy buena perra, eh, que no recuerdo cómo se llamaba, y bueno, y luego cachorros. Bien. Entonces, claro, dicen esto es de Manuel Curto y encima dice que los, eso es más pequeño porque eh, Manuel Curto de Pitbull y de Bulldog inglés y no sé cuántos. Este señor no sabe lo que habla, ya lo dije en el último vídeo, no sabe lo que habla, ni piensa, en, no piensa en si lo que va a hablar o lo que va a manifestar o lo que va a decir se ajusta a la verdad. Y no hay más verdad que la realidad. Mentir. Es decir cosas que ha oído, ¿eh? pero que no ha comprobado si es cierto o no es cierto. Eso es mentir. Eso es falsear la realidad. ¿Qué es falsear la realidad? Pues la mentira no se corresponde lo que usted está diciendo con la realidad. Entonces usted está mintiendo, consciente o inconscientemente. Y este señor me parece que es más liviano de cabeza... ¿eh? que he hecho de encargo, porque no se puede hablar de esta manera, de estos perros, de aquello, de tal, estos estos, no, no, esto es simplemente puramente comercial, puramente comercial. Claro, eh, yo no sé, aquellas personas que compran perros o que compren algún perro que, según me ha comentado mi hijo, pues ha tenido varios problemas con el equilibrio psíquico de algo que ha vendido y que eso pasa factura, bueno, pues no se puede, el criador tiene que ser consecuente con lo que habla y no inventarse nada porque se pilla antes a un mentiroso que a un cojo usted no puede hacer afirmaciones así de esa forma tan gratuita de perros que usted dice que son pero que tienen esto tienen aquello usted no hable de eso no habla así yo no puedo hablar así de perros, por ejemplo, que he comprado en Alemania y después yo me despacho a mi aire diciendo de este, del otro, porque es esto. No, no, la verdad. Habla usted la verdad si es que la conoce. Pero usted no puede mezclar churras con merinas. Los perros que usted ha comprado en Madrid, esos no son perros de presa canario. Por más que los criadores se pongan una camiseta que detrás, en las espaldas ponga presas canarios. no, estas personas en realidad están en tierra de nadie no están en el mundo de los alanos, nuevos alanos ni están en el mundo del presa canario ellos se han agarrado a la denominación perro de presa canario como ya he planteado en artículos a lo largo de los años eh, y de los vídeos de hace dos años para acá pues se han agarrado a eso para poder vender porque si no los venden como perros de presa canario, ¿cómo los venden? Como yo les dije a dos de estos jóvenes que eran jóvenes, ahora ya no son tan jóvenes. Bueno, uno no lo he visto, el otro lo he visto yo ahora en estos días eh, con el señor brasileño. Allí con perras y juntos y todos allí revueltos con dos carretillas de comida, de restaurantes, de hoteles, de papas fritas con no sé qué, chuletones. A mí me daría vergüenza, a mí me daría vergüenza presentar las cosas de esta manera porque eso es un descrédito cualquier persona que vea estos vídeos y cómo los están provocando de cara a la cámara los perros saltando por aquí con la manga fravo ¿eh? y venga y dale los perros eh, muy estimulados para que impacten a la gente sí, pero después habría que ver después habría que ver en primer lugar, que no dan el pego como perros de presa canario para una persona que entienda algo. Y yo pienso que entiendo algo, por lo menos del tipo presa que nosotros queríamos o pretendemos lograr. Que lo estamos logrando. ¿Eh? Hemos criado perros muy buenos, que ya quisieran ellos. Estas personas ya quisieran tener perros de estos. Entonces, claro, se han quedado en terreno de nadie, porque esos no son presas canarios. Ni son alanos, alanos españoles, pues porque no se inclinaron por el tema de los alanos españoles. Y ahora están en terreno de nadie. Y yo digo, para que se entere todo el mundo, que están en terreno de nadie. Que yo no digo que no compren esos perros, no, no, yo Dios me libre. Yo no digo nada de eso. Yo simplemente lo que hago es ponerle el cascabel al gato. O tirar de la manta, como también se dice, ¿no? Eh, yo denuncio esto de que esos perros no son perros de presa canarios ahora, que hay personas que compran un perro de estos o los que sean y dice que le ha salido muy bueno oiga, muy bien, pero no es un perro de presa canario denuncio eso que eso no es perro de presa canario aunque tenga algún ejemplar que tiene algo de lo de Iremacurto vía Chirac o vía lo que quiera que sea y que Paul Meyer se ha llevado algo de estos criadores y lo ha metido en lo suyo. Y bueno, pero es que para el señor Paul Meyer lo que yo estoy planteando le resbala y me parece muy bien. Pero lo que yo hago es defender el proyecto, el prototipo racial, el perro de presa canario genuino. El señor del dogo argentino, los criadores, el señor Martínez Nores, el médico... Eh, que me imagino que el abogado al que escribió el libro colaboraría también, y más personas, defenderían su proyecto. Y yo defiendo el proyecto de perro de presa canario de las Islas Canarias. Que de esto se exporta fuera y que la intención con mis vídeos es que fuera se críe perro de presa canario. No mezclar... ¿Eh? Todo ese batiburrillo de perros y después llamarle a todo perro de presa canario. No, no. ¿O es American Stafford o no es? ¿O es American Pitbull o no es? ¿O es Rottweiler o no lo es? ¿O es Bully o no lo es? ¿Qué es producto de cruces? Ahora, hecho de ahora. Bien, pero ¿lo es o no lo es? Usted no puede coger un Bully y le mete un Doberman o lo que quiera que sea y usted lo vende como bully. De ahí, de ahí que los registros, los registros, sean tan importantes. Eh, eh, cuando ya se crean los clubs que se, afili, se afilien a las sociedades caninas de cada país, y hay un estándar y, y los jueces. El problema es que ha degenerado de tal manera ese mundo que más que juzgar calidad, porque si no fuera así, si las, la, el trabajo se hubiese hecho bien con los mastines españoles, con las razas españolas, nuevas, aunque sean nuevas, el Cadebou, el Cadebou desapareció, pero de presa mallorquín, o Dogo Mallorquín, luego hay que ponerles el nombre que dice la FCI, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué no se respeta el nombre? No, porque entonces se dice... No, mire, perdone usted. La FCI es una sociedad. Es una sociedad. ¿Eh? De socios. Privada. Y luego hay una serie de países que se han afiliado, crean una sociedad canina, en Francia, en Alemania, en Estado y tal. Me parece muy bien, no tengo nada que objetar. Bien. Y entonces, son los que representan, son los que... Eh, detec, detentan, detectan mejor dicho, eh, son los que están en posesión de, de la oficialidad pero que depende de la FCI y la última palabra en muchos aspectos lo tiene la FCI, la Federación Cinológica Internacional con sede en Bélgica entonces claro ahí son razas o no son razas, serán mejores o peores radiografiarán o no las pero ahí está acotado sin duda bien pero es que no necesariamente tenemos que pertenecer a la FCI si hay un estándar seleccionemos con el estándar S y el que quiera ir a un registro de raza eh, inicial con los del club oficial si quieren ir, que vayan y si quieren, los del club en el registro inicial quieren hacer las cosas bien cualquier perro que tenga un origen y que no miren al propietario del perro, porque yo sé de perros de Irema curto que ellos los han utilizado, les han inventado papeles o les han adjudicado papeles y los han aprovechado. Pero cuando ha ido un cliente mío con un perro de Irema curto a registro inicial, han dicho, ah no, este no, que es de Irema curto Vale, eso no es ni más ni menos que la venganza. Manuel Curto, el apestado. Este señor, no, mire, perdón, usted, ustedes se han nutrido todos de perros de las líneas de Manuel Curto, Las ideas, la raza, el estándar, todo eso emana de Manuel Curto. Luego le habrán añadido algo, pero en esencia está ahí de Manuel Curto, de mediados de los 70 para acá. Luego han hecho lo que han podido, lo que han sabido. Y habrán criado mejores perros o peores. Malos, la inmensa mayoría, porque no han seleccionado calidad. No han seleccionado instinto de guarda, no han seleccionado buenas bocas, correctas, con prepolares. Ese es el grave problema. Ahora, si los clubes de raza eh, fueran serios y las exposiciones carinas, los morfológicos, fueran serios, llevados por gente responsable, eh, no estaríamos en donde estamos. Yo estaría en un club. A mí me propusieron crear, un, crear el club hace muchos años, pero es que hace pocos años, cuando estaba lo del Dogo Canario, un aficionado que se había salido del club me dijo a mí, Manuel, aprovecha ahora y crea el club tú, el club español del perro de presa canario, aunque luego la FCI, digo, la Sociedad Canina Española no te lo reconozca. ¿Crea el club? Digo yo no, yo no necesito ningún club. Yo lo único que necesito es voluntad de trabajo que me tengo que imponer todos los días y yo voy sacando el perro. Mi línea. Y al que le interesen mis perros de mi línea, pues muy bien, me los comprarán o no. Yo los crío para vender. Pero es perro de presa canario. Sin lugar a dudas. Y yo no he comprado un perro en, en Madrid o en Asturias. No, no, no. Y yo solamente he criado con perros canarios. Y muy elaborados a medida que ha ido avanzando el tiempo sin duda entonces eh, eso es lo que yo estaba hablando esto en esencia resumido, estaba yo hablando con este amigo eh, que me planteaba, bueno y de cara al futuro me lo, lo apunté aquí eh, de cara al futuro como criador, qué me planteaba yo y yo, le, yo aquí, pues, la raza, la raza ¿Eh? yo le respondí, la raza lo más importante, el prototipo racial y el prototipo comportamental porque se tiene que corresponder el perro, esa estructura, esa morfología, esas cabezas ¿eh? con ese hueso, con ese costillar, con ese frente la línea dorsal que sea correcta un poquito más alto de la grupa que de la cruz eso lo hice constar en el proyecto de estándar y eso ha habido que se ha pasado. Porque se ven muchos en los perros, en, en, en, en los perros de presa del club, en los dogos, que estuvieron 10 o 11 años como dogos, pues se fueron, esas líneas dorsales se fueron al garete. Y ahora mismo se ven unos perros que están desvencijados de atrás, están mal de línea dorsal. Y algún juez, según tengo entendido, Carlos Alas Merero, por lo visto, lo comentó hace pocos años, ¿eh? en aquella cena de 100 comensales aproximadamente, y por lo visto, yo no estaba allí, pero este amigo mío con un otro amigo de él que estuvo allí, que hizo referencia a esa línea dorsal. Y me imagino que más de un juez lo habrá dicho, se lo habrá apuntado a esta gente. Pero claro, dice, no, es que el perro de presa canario es así, no es así es un defecto grave, en un caballo, una, una línea dorsal hundida, es un defecto, en el perro lo mismo, esa columna no trabaja bien, y la, la grupa, ancha, fuerte, larga, los posteriores, con buenos jamones, buenos muslos, bien angulados, pero no más de la cuenta ni menos, ¿eh? y luego no abacados y delante los perros todos pro... porque suele haber problemas con la desviación de manos hacia afuera entonces todo eso está dentro del estándar y ese costillar amplio y ese frente, esa anchura de hombros, ¿eh? las espaldas inclinadas todo eso si no se tiene en cuenta no estamos dentro de la raza, estamos fuera, es otra cosa y esos perros que lanzan el ataque y que van. Esos son pitbulls. Cruzados de pitbulls. No cruzados por Manuel Curto, no. Es porque esa gente lo ha metido. Al Nasasio lo metió. Toda esta gente que trabaja ese tipo de perros. Han estado trabajando y abusando con eso. No con el bulldog inglés. Muy poco el bulldog inglés daba el costillar amplio y el frente, ancho ¿cuál es el problema del bulldog inglés? ya de cuando yo crucé con gruñón ya en aquella época labios leporinos rabos torneados cortitos, parece un destornillador eh, mucho prognatismo en una, una raza tan fijada como esa cuando cruzas con un bulldog de aquellos, ahora a mí no se me ocurriría ni loco ni loco. Dicen que en Estados Unidos que hay bulldogs que están recuperando una línea de bulldogs funcional mucho más sano, mucho más ágil, con buenas espaldas. Hombre, pues muy bien. Me parece perfecto porque lo que conocemos por aquí, lo que yo he visto en Kraft, en, el, en Birmingham hace unos años, aquello eran salchichones con cuatro patas. Y los bulteres, la misma historia. Salchichones, ¿qué tiene que ver esos bulteres con los bulteres de hace 50, 60 o 70 años? A ver. Quien sí me consta que tuvo grandes bulteres para la caza del jabalí fue Rudolf Severin, que los criaba en Alemania. Alfredo Pérez Rivero, que fue a Rudolf Severin a Alemania por mí. Sí, porque, porque él quería aprender. Alfredo Pérez Rivero, el veterinario, sobre displasia de cadera, y yo le dije que para eso tenía que ir al, al, al, al centro digo al centro hospitalario de, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora, se me fue el santo. Bueno, entonces le dije que la mejor forma para ir, para entrar ahí, era del doctor Brass. Del doctor Brass en Alemania, pues lo mejor era con Rudolf Severin. Yo lo puse en comunicación con, con el doctor, Sever, eh, con, digo, con Rudolf Severin, eh, y efectivamente Alfredo Pérez Rivero, que yo sepa, es el único que ha ido de Canarias allí. Y se fue allí con Rudolf Severin. Y bueno, ya él me comentó en sus días cuando regresó, pero no sé, no me acuerdo ya. ¿no? Pero le sirvió ir allá, porque Rudolf Severin sí era un señor que sabía, estaba muy bien relacionado en Alemania y con ese centro donde eran especialistas, y me imagino que seguirán con respecto a displaces de todo tipo y no sé qué más de caderas, de codos, eran una avanzadilla en el mundo un ejemplo a seguir bien, pues eh, Alfredo Pérez Rivero se trajo un par de bullterriers de los que tenía Rudolf Sebrin eso sí, y Rudolf Sebrin cazaba jabalíes eh, con un solo bull terrier y mataba a cuchillo pero estos bullterriers que ven por ahí de 40 kilos, 45 kilos, como yo he visto en Birmingham ¿eh? que van corriendo de aquí a allá y se quedan asfixiados, no era eso, era el Bull Terrier funcional, lo que normalmente se llama de trabajo. Bien, pues entonces yo cuando me planteo, vuelvo a retomar el hilo como digo siempre, con respecto al perro de presa canario, lo que a mí me parece y que es lo que yo procuro con mis vídeos y anteriormente con mis artículos es divulgar estos conceptos de raza para que estemos en, en una línea eh, que sea sacar una raza adelante, no mil perros, veinte mil perros de distintos tipos, que no sabemos ni lo que es. ¿no? Porque este dice que no sé cuántos, y el otro dice, y luego le inventan unos orígenes que yo, yo he visto últimamente Varios vídeos de, de gente, youtubers, que hablan del perro de presa canario que es el más poderoso, el que tiene más poder en la mandíbula. Otros dicen de otro perro y no sé qué orígenes se inventan y los ingleses de no sé qué, que trajeron. Pero es un disparate. Esto es una locura. Esto es una locura. Y yo a veces a mi hijo le he dicho, pero vamos a ver, estas personas que dicen todas esas cosas... Esas estupideces, esas tonterías, ¿no se documentan un poquito? Porque somos unos cuantos, y yo sobre todo he escrito mucho sobre eso. Ahora con los vídeos estoy eh, insistiendo en estos, en estos conceptos. Y eso es muy importante, importantísimo, si nos interesa el perro de presa canario como raza tal. Y al que no le interese pues que se dedique al cultivo del champiñón que críe chuchos que saque lo que quiera pero que no le llame perro de presa canario y que no presuman de algo que no son que esos perros puede que muerdan no, pero si tienen pitbull ¿cómo lo van a morder? claro que morderán si tienen American Stafford si buscan y cruzan más o menos yo aquí crucé con American Stafford con un macho que lo he comentado en algún libro en, el, en algún vídeo el, y no sé si en algún artículo, hace muchos años, el Bruco indigenois Captain, que le había comprado yo a Agustín López Melo. No recuerdo por cuánto dinero, 80 o mil pesetas de la época. Bien, entonces, ese perro yo se lo puse a una perra de presa. Para probar. Para probar. Todo estaba por hacer. Bien. Salieron unos perros que eran un disparate. Pero yo me desprendí de eso a José Francisco, que es el que lleva la cosa de deportes en, aquí en, en Tenerife José Francisco Pérez creo que se llama, yo tuve una gran amistad hace muchos años que no lo veo, eh, pero yo lo sigo considerando amigo y a la esposa también y a, al hijo mayor, al pequeño no lo he tratado. Eh, pues le regalé un macho, me lo quité de encima, a, otro, a otra gente les regalé lo que tenía de estáforo aquí, porque yo los estáforos tuve muy poquito tiempo. Porque en una ocasión, con mi hija Serina, que tenía 5 o 6 años, me dijo, papá, vamos a ver el bruco, vamos a ver el bruco. Entonces yo fuimos a ver el bruco y al bruco era adulto, tendría como 2 años o así, un poco menos. Entonces yo sacó el perrito porque mi hija había estado jugando más de una vez con el bruco. Bien, y entonces yo lo tenía con la correíta, con un collar, aguantado ahí y el perrito moviendo el rabito, y mi hija lo acariciaba, y de golpe, porrazo, se tiró a ella como una fiera, ¡ah! como una piraña. Y yo tuve que tirar rápido, claro, tengo mucha práctica como adiestrador, pues los reflejos condicionados te responden, ¿no? Automáticamente, después de ese día, dije, fuera los, fuera los staffers. Y lo mismo me pasó con, un, con una perrita pitbull de Chago, el de mandoc aquí en Tenerife. Un día que lo visité, no recuerdo para qué, y le vi una gallina en una jaula, en un transportín metálico, que tenía una cachorra, bardina clara con blanco, tendría unos tres meses, y le dije, mira, véndeme esa cachorra. Me dio por ahí en ese momento. Y me dijo, no, no, no, no la dejé yo para mí, no la quiero vender y está igual. Y bueno, y al rato, después de conversar, le dije, mira, eh, véndeme la cachorra, y ya yo me la llevo para arriba y está igual. Y entonces el hombre se quedó pensando y me dijo, llévatela. <coughs> No me la vendió, sino llévatela. Y si algún día te cansas de ella, pues me la devuelves. Ah, muy bien. Entonces me la traje aquí y a la cachorra tenía unos cinco meses, cinco meses y pico. Con mi hija Valeria, que tendría unos seis añitos. Cinco o seis añitos. La perra era comérsela con esa edad. Jugaba con ella... Estaba en la perrera, la puerta de la perrera tenía el fechillo ya un poco deteriorado, se abrió la puerta, ella la abrió con las puertas y se fue a ella. Si yo no estoy allí, se la come. Siendo una cachorra. Entonces llamé a Chago y le dije, mira, eh, te llevo la perra y está igual. Y me dijo, ¿qué te ha pasado con la perra? Y entonces le conté, dice, ah, no, no, no, tráemela. Entonces la llevé abajo y eso termina. Mi experiencia con ese tipo de perros, negativa totalmente. Cuando mis perros de presa aquí, ni con caballos, ni con cabras, que tenía cabras aquí, he tenido aves, eh, potros, desde con las madres con los potros aquí, nunca he tenido ningún problema con mis perros de presa. Se crían aquí, pero estos otros, estos son pirañas. Dicen, no, que se comportan, eso tuviste mala suerte. Vale, y yo adiestré, perros de todo tipo. Con los únicos que tuve problemas fue con algún rottweiler, y con American Stafford y con American Pitbull. Que todos son así. No digo eso. Pero sí que tuve malas experiencias, entonces yo no quiero saber nada de ese tipo de perros. Entonces, estos criadores que trabajan con perros con una buena carga de American Pitbull, de perros de ese tipo, pues eso no se puede. Y además, esa morfología, estos comportamientos no es del perro de presa canario, el perro de presa canario es un perro, ancho, tranquilo, fuerte, con huesos, con buena cabeza y cuidado con la cabeza, nada de convexa, canal frontal abierto, buenos maseteros, pero yo veía ahí este señor de Brasil que decía los maseteros, ¿dónde tienen los maseteros? Si son planos de aquí, ¿dónde están los maseteros? Y decía de no sé qué, de la cabeza, esos perros no se parecen a un perro de presa canario, desde mi punto de vista. Nada más, eh, ya con esto eh, mi amigo verá el vídeo cuando salga, cuando Manuel lo suba a la red, y a ver si luego me da el visto bueno de lo que hablamos él y yo, a ver si se corresponde con lo que yo mm, cuento en este o, o relato en este vídeo. Muchas gracias, ponga un perro de presa canario en sus vidas de selección y les hará felices a ustedes y a sus hijos. Un cordial saludo.